Nueva derrota para Marcelo Tinelli. Cada programa del Bailando, se somete a mediciones de rating, sin embargo, el 2018, parece no ser el mejor año de Marcelo Tinelli en la televisión argentina, lejos quedaron las propuestas arrasadoras de años anteriores cuando era el programa más exitoso. Anoche, con el inicio del séptimo ritmo de la temporada, el ritmo de precisión, no logró cautivar al público, y ocupó la tercera posición de la lista general del rating nocturno, sin dudas, y como en cada nota publicada, la tendencia sigue manteniendo la punta, a las dos propuestas de Telefe. La voz argentina y 100 días para enamorarse. El reality show, es la sorpresa de la temporada, se convirtió en el programa más visto de todas las noches, y este jueves alcanzó un pico de 17. 1. En segundo lugar, la propuesta de ficción que mezcla historias de la vida real, la telecomedia protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dubla A, Juan Min y Luciano Castro, promedio 14. Tres puntos de rating. Más alejado, en el tercer puesto, se ubicó el Bailando 2018. El ciclo televisivo de Tinelli obtuvo 130 puntos en la lista general de lo más visto en la pantalla chica. La falta de innovación, y los concursantes de anoche, Jimena Barón, Becky Vázquez, Gabo Sandivaras, Julián Serrano y Lucas Velasco, parecen haber cansado a los espectadores ansiosos de nuevos cambios y propuestas que logren atraer su atención. Por otro lado, completa la lista de los 5 programas más vistos, mi hermano es un clon con 8. 5. En cuarto lugar, aparece Cara Paras con 7. 5. Y cierra el top IB, el programa en síntesis con 7. dos puntos de rating